grado David. ¿Por qué? Porque un jugador no va a tirar esas dos pedras si no le dicen oye, ¿qué es lo que queremos? Entonces por eso que yo digo, porque David se ha manejado en su carrera de una manera tan profesional que dudo en todo el sentido de la palabra que ese señor que tiró los tiros libres ahí haya recibido alguna orientación para eso. Es que no hay forma Conociendo a David yo no creo que se juegue Una reputación como la que él tiene No, no Así es. Y por eso ni siquiera lo he preguntado Yo conozco a David Por eso ese jugador pero, pero, ¿qué pasa? La comisión debe evaluar esas cosas Investigar Porque así el jugador es sancionado Pero no el dirigente Porque los dirigentes normalmente Son los que mandan a hacer esas vainas Pero no tan descarados entonces, conociendo yo a David Díaz, un dirigente que ha ganado en todos los niveles, en todos, que tiene un temperamento intachable dentro de una cancha de baloncesto, no va a mandar esa vaina. Yo no, no. Es que no tengo ni que preguntárselo. Por eso hoy en la investigación, y usted sabe por qué todo eso, Víctor, esos tiro libre para allá, ese tiro de tres en contra, porque nadie quiere enfrentar al CUPES. Pero ¿Qué marita vaina? El Cupe es el equipo de, lo, de, de, de de Golden State, que nadie quiere enfrentarlo ahora y hay que hacer ese show en la cancha. Pero ven acá, y y, y CDP no tiene a París Paz ahí, que él come hombre, todos los refuerzos, y todo el mundo, y, el, y, y un quinteto que, que, que, que la gente le cogía miedo. Y ahora no quiere jugar con Cupe, pero ¿y qué es eso? No, eso le luce a, a, a, a, a, a los dos muertos estos, o sea, a Mej y Plaza, son dos muertos. Se comportaron muy mal durante un torneo. Pero eso no le luce a más a nadie. Pero, pero, pero tú me lo pones a mí, ahí yo voy a, a CDP. A CDP yo voy a que CUPE tuvo mejor torneo. Tiene a David en una semifinal, eso es distinto. Dirigiendo un equipo de baloncesto, dirigiendo un equipo de... No, no, yo voy a CDP. No se van a enfrentar ahora. CDP se va a enfrentar a Pueblo Nuevo, que tampoco es un cachú. Yo he sido siempre de Pueblo Nuevo, ¿tú sabes? Desde el 2000, cuando Richard jugaba ahí, yo era fanático de Pueblo Nuevo. Lo que pasa es que después uno va cambiando, porque también David, por un lado, David ganó en Samé y después David estuvo en CDP. Como que uno, Richard volvió al baloncesto con CUPES, después estaba en Pueblo Nuevo. Como que uno no entiende? Yo lo que sí. quiero es apoyar a los nuestros, como lo hemos hecho siempre. Pero de que habrá sanciones, habrá sanciones. Ese jugador que hizo eso y el otro, no, no hay manera. ¿Cuál será la excusa de ese que tiró de tres? ¿Por qué excusa? Si se hizo una excusa, eh. lo van a multar más grande. ¿Por <risa> qué excusa puede tener? Eh, lo único que no, está es una disculpa. Okay, el, Señores, yo me disculpo en nombre de mi club. A mí nadie me dijo que hiciera eso. Y mira. Y yo lamento mucho porque es un espectáculo mal. Esos dirigentes que están ahí y los que vienen detrás, que están viendo, por ejemplo, el programa y que vienen detrás... En San Francisco, eso no se puede ni se debe permitir. Porque están matando. En la última fecha van a dañar el evento. Pero por Dios, tanto dinero que ha invertido ahí. Diga, señor. Y mira, la y que en la mañana de hoy nos tuvieron reunidos. El comité ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de Santiago, pero no han dicho con también nada. con la comisión de disciplina de, verdad, del baloncesto, reunido para tomar represalia con la situación, pero no, pues no, todavía no tenemos. No no, una, no, no, tomar medidas. <risa> te sabe, te sabe. Pero, multar al que tiene que multar. Exacto, no, porque castigarlo. Se, se, se ve como que es una persecución la represalia, pero en este caso es eh, aplicar el reglamento de disciplina, porque hay un reglamento. Sí. Interpretativo casi siempre, pero hay muchas cosas que se plasman antes de empezar y se firman. Yo soy de los que cree que eso no se puede dejar pasar así, pero hay que hacer una investigación profunda para que no se toque gente que no tiene la culpa. Y ahí yo te digo: sin investigarlo, sin preguntarle, yo no tengo que preguntarle nada a David. Yo lo conozco y yo sé que él no es capaz de decirle que a uno vez falla. No, David no es un dirigente para andar corriéndole a nadie. Menos con ese equipo que él tiene. Eso no luce. Por eso yo te estoy garantizando que en esas suspensiones no debe estar él metido. No debe estar ahí porque es que yo lo conozco y todo el mundo sabe quién es David Díaz. Pero él es uno de los dos dirigentes que está metido en la vaina esta. ¿Tú te entendiendo? Pero tú no viste. Está bien, tú fallaste tus dos tiros libres pues yo te la voy a meter en el lado tuyo. No creo que así no. Increíble. Eso vergüenza. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor Matrilla. Sí, sí, haga lo que usted quiera. Cuando yo. regresemos, cambiando un poquito de tema, estaremos hablando de grandes T ligas. Tenemos la imagen del mejor del mundo. Vámonos con eso. Vámonos a la pausa con el canasto de Jesús López.